Y a esta hora vamos a dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Él es eh, Manuel Trigoso desde Trujillo. ¿Cómo está Manuel? Bienvenido a eh, Cuatro Suyos, la integración de las regiones. Buenos días eh, con todos los radio oyentes. Eh, eh, muy agradecido por la invitación y a su servicio para empezar eh, las consultas. Como eh, ejecutivo de proyectos de Proinnovate y desde Trujillo, la región La Libertad ejecutará proyectos de innovación y reactivación empresarial con 1.800.000, eh, bueno, la cantidad, a ver si usted nos la confirma, para potenciar su competitividad. ¿A qué eh, proyectos se refieren, eh, Manuel? Sí, mira, a ver, para poner un poquito de contexto a los radioyentes. Eh, eh, nosotros como Pro Innovate, que es un programa escrito al Ministerio de la Producción, estamos apoyando a las regiones para que incrementen eh, las empresas, la innovación y el emprendimiento innovador. ¿no? Entonces, en ese sentido, la región La Libertad, a través de un, una serie de instituciones lideradas por la Cámara de Comercio, están llevando a cabo un proyecto para dinamizar la innovación eh, y el emprendimiento en la región La Libertad. ¿No? Entonces, estamos apoyando en este proyecto ejecutado por la Cámara de Comercio y la Libertad con eh, un monto eh, de 1.8 millones de soles eh, que se ejecuta en un lapso de, de aproximadamente, ya viene de atrás el proyecto, eh, de dos años y medio a tres ¿En qué rubro se va a insistir? Porque nosotros conocemos del emprendimiento de muchos eh, liberteños, y no solamente de Trujillo, cuidado con eso, porque hay lugares del interior del país que siempre también han demostrado esta forma también de salir adelante, pero específicamente en este sentido, eh, ¿a quiénes se va a apoyar, eh, señor eh, Trigoso? Sí, correcto. La región de libertad, para ejecutar este proyecto, como parte del proyecto, se ha hecho un diagnóstico de profundidad, ...y se han identificado eh, tres sectores prioritarios para apoyar, ¿no? Uno es el sector cuero y calzado, uh -huh. está focalizado ahí... ...donde hay eh, micro y pequeñas empresas que, que están en ese rubro... ...el otro eh, sector priorizado es el agro-silvopastoril... ...sobre todo eh, hay zonas de, de la zona de Sierra y la Libertad... ...que van a ser apoyadas y junto con la agroindustria de la parte de costa... ...y el tercero es el, el metal mecánica, ¿no? Entonces esos tres sectores son los sectores priorizados dentro del Proyecto de la Libertad. Yo siempre he mencionado, señor Manuel Trigoso, que nuestra gastronomía en Trujillo y en otros lugares de, eh, de la libertad como que no ha tenido la promoción que sí tienen otros departamentos, cerquita nada más, eh, el departamento de Lambayeque. Eh, ¿Qué es lo que está pasando en ese sentido? Se lo pregunto a usted, porque usted de alguna manera, eh, teniendo relación con la Cámara de Comercio de la Libertad, eh, podría eh, ayudarme en ese sentido, ¿por qué no nos preocupamos mucho en lo que significa reactivar también la gastronomía de nuestro departamento con platos bandera que nos han hecho famosos? pero que necesitan más promoción, como el chambar, como el frito, como la causa en Lapa, por ejemplo. Sí, mire, uh, a ver, nosotros como le estamos eh, comentando, efectivamente el sector turismo y eh, la gastronomía está muy asociada a, al sector turismo, hay toda una cadena dentro del sector turismo que incluye desde la parte gastronómica, restaurantes, hasta los hoteles y empresas de transporte, ¿no? Eh, y efectivamente eh, es un sector que en algún momento eh, salió dentro del diagnóstico del trabajo de este proyecto. Sin embargo, los mismos actores del ecosistema este, han tenido una priorización con los sectores que le, le menciono, ¿no? Uh -huh. Eso no deja de que igual... Um, eh, hay act otras actividades que seguro pueden coadyugar para el tema de turismo ¿no? uh -huh. eh, ahora en este momento en este instante eh, la libertad a través de este proyecto va a ser sede eh, dos días para un encuentro de intercambio, de colaboración y experiencia con otras regiones que también estamos apoyando ¿no? va a venir eh, Arequipa Cusco, Ica Piura, Tacna, San Martín los días 1 y 2 de junio, acá en a Trujillo, para intercambiar experiencias y lecciones aprendidas y también futuras colaboraciones para poder dinamizar la innovación en las regiones, ¿no? Trujillo es conocido, sí, por su cuero y calzado, y me parece que, en todo caso, eh, esta parte de la población que se dedica a este rubro ha sido muy afectada, especialmente con, con, con la pandemia. Eh, eh, ¿Qué planes hay para eh, seguir eh, sacando adelante a gente que se dedica a, a esta actividad y que es tan... Eh, importante a nivel nacional, porque quien no conoce? Y dice, bueno, vamos a Trujillo, vamos al porvenir para conseguir eh, un calzado no solamente barato, sino de muy buena calidad. Sí, es correcto, es correcto lo que mencione. Eh, nosotros a través de Innovate, eh, Pro Innovate, venimos apoyando no solo a través de este proyecto que ejecuta liderado por la Cámara de Comercio, sino que también tenemos otros eh, concursos donde participan la micro y pequeña empresa, y en ese sentido el sector cuero y calzado ha estado eh, activo, acompañado con un actor de la región que es el CITRE, Ajá. el Centro de Innovación Tecnológica en Cuero y Calzado, el CITECAL. Entonces, las micro y pequeñas empresas han venido trabajando de la mano con, con este CITECAL, para a, este, hacerse recursos para proyectos de, de innovación. Y en estos proyectos de cuero y calzado han habido de diversas naturalezas en función de la necesidad de cada, de cada empresa, ¿no? Hay, por ejemplo, proyectos que tienen, abordan temas eh, que es el tema de, del tratamiento de las aguas, ¿no? Uh -huh. El tema de la cultiembre eh, tiene una serie de, de, de, de, digamos, de productos que pueden ser dañinos y entonces hay proyectos de remediación para el tema del tratamiento de las aguas, producto del, tra del, del tratamiento de la curtiembre, que es un insumo para el tema de cuero. ¿no? Por otro lado, eh, eh, también la parte de calzado, hay empresas que han estado desarrollando innovaciones, por ejemplo, tenemos una que, que, eh, que estuvo trabajando el tema de incorporar GPS, eh, o sea, un, un sistema de posicionamiento en, en los calzados. ¿no? entonces el sector cuero y calzado, eh, que es bastante conocido por su calidad, eh, ha venido presentándose con, a, a nuestros proyectos que ofertamos para desarrollar algunos de los proyectos que le mencioné haciendo innovaciones, ¿no? Pero siempre es bueno eh, tratar de hacerlo lo más extensivo a, al resto eh, de empresas del sector, porque siempre hay un grupo de empresas que como que son la punta de lanza, ¿no? Este, y que son que, eh, los que implementan innovaciones, ¿no? Entonces, es bueno que estos casos de estas empresas que son Ponte Lanza, que vienen haciendo innovaciones en el sector cuero y calzado, también puedan servir de, de émulo para, para los amigos empresarios, no solo del sector cuero y calzado, sino también de otros sectores Sin como duda. el gastronómico, que usted mencionó, y el de turismo, ¿no? Sí, sí. Y de verdad, yo como trujillano siempre insisto, y de pronto no era el tema, la gastronomía dentro de lo que hemos estado hablando, pero me parece que ya, especialmente los empresarios deberían poner mucho ojo en ese sentido promocionar más lo que significa nuestra rica y variada gastronomía y que sea conocida en todo el Perú y el mundo porque se lo merece. Gracias señor Manuel Trigoso, ejecutivo de proyectos de Pro ProInnovate por esta comunicación aquí en eh, Nacional. Cuatro suyos. No, gracias, a usted. gracias a ustedes y que tengan un buen día. Buen día para usted.